Bueno, en primer lugar, a agradecer a Pierre que siempre cuente conmigo. Yo quería, siempre los, os felicito, bien Ángel. Eh, sobre todo hoy, hoy me ha encantado el discurso. No sé si lo habéis hecho, estoy seguro que lo habéis hecho a adrede. Habéis silbado un montón de ponencias que en el fondo lo que ha sido ha sido un recorrido, por, no solamente por la historia de la fotovoltaica, la, la, la intervención de Solteca ha sido <risa> memorable. Pero habéis hecho un recorrido por lo que a mí más me interesa ahora mismo del modelo energético, que son los recursos energéticos distribuidos. No, no ha saltado la frase, pero os ha faltado la agregación de la demanda, pero, pero todo lo que se ha hablado de generación distribuida, de autoconsumo, de comunidades energéticas, son los recursos energéticos distribuidos y son el futuro. Y yo por eso la primera frase que quería, y en el poco tiempo que, que pueda, quisiera convenceros de ello, es que el futuro de la energía eh, son los pequeños productores fotovoltaicos. El futuro de la energía son las pequeñas economías, está en las pequeñas economías, en las comunidades energéticas, en las pequeñas instalaciones renovables y en la agregación de los consumidores activos y de los pequeños productores. Yo Esa es la conclusión, incluso de toda la jornada, pero me gustaría mm, razonar todo este, este argumento. Mm, hoy estamos, eh, en, hoy o este año, o desde hace algo más de un año, estamos en una crisis del modelo energético. Y sin embargo, si leéis los periódicos y, y seguís la interminable eh, relación de reuniones de los Consejos Europeos de Energía, veréis que esta crisis se está analizando y se está gestionando como crisis de suministro de gas. Y yo os digo, es una crisis del modelo y yo creo que aquí las intervenciones que, que ha habido anteriores eh, lo, han, lo han demostrado. Y mm, eso demuestra cómo esa sucesión de consejos europeos de energía no ha servido para nada. Todavía la decisión del tope al gas, llevan un año, que sí que no, que sí que no, pero mm, no se va a tomar. No se va a tomar porque Alemania y Países Bajos han dicho que no se va a tomar y el Consejo Europeo está significando lo que ha pasado en la COP27 también y es que las decisiones que habría que tomar hoy siempre se desplazan al año que viene o a la siguiente reunión, con lo cual seguimos con un modelo energético fosilizado porque no, no camina hacia ningún lado y porque sigue dominado por los combustibles eh, fósiles. Y para reflejar esta situación yo he elegido dos, dos frases que a mí me han llamado muchísimo la atención una es la del de secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que antes de la COP27 dijo una frase sin matices. Y es que los gobiernos y las empresas mienten con el cambio climático. Y no dijo unos gobiernos, otros gobiernos, unas empresas, no. Los gobiernos y las empresas... Mienten con el cambio climático. Hoy hay titulares en la prensa, los habréis leído, ayer también lo sabía, que están reflejando esta eh, convicción que trasladó el secretario general de Naciones Unidas. Y hay otra frase más tremenda, dicha por la Agencia Internacional de la Energía. A mí me hubiera gustado que esa frase la hubiera dicho la comisaria de energía, la von der Leyen o la propia ministra de eh, Transición Ecológica. Y en el último informe de la Energía en el Mundo de la Agencia Internacional de la Energía del año 2022, pues dice una frase tremenda, y además, igual, sin matices. El gas no puede seguir considerándose como la energía de transición. No hay matices. O sea, a mí que no vendan con... Eh, con como, como hay una frase tremenda cuando habla de eh, hidrógeno de, de bajo carbono? ¿Qué coño es eso? Sin gas. ¿No? Y mmm, yo creo que estas dos frases también desautorizan las principales políticas energéticas de la Unión Europea y también del gobierno español. En el sentido siguiente, la taxonomía por la que se considera que el gas y la nuclear son energías limpias o energías verdes es un error, es un error monumental. Eh, mantener el mecanismo de eh, formación de precios del mercado mayorista dándole al gas la referencia, para marcar el precio de la electricidad, es otra aberración que nos obliga a todos los consumidores a pagar siempre que el precio más caro. Lo que ha hecho la Comisión Europea y el Gobierno Español, incentivando e impulsando las inversiones gasistas y el desarrollo del sector gasista, es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad el gasoducto entre Barcelona y Marsella. Yo estoy convencido de que nunca se hará y si algún día se hace, lo pagaremos los consumidores porque la regulación nacional española está hecha para que todos los costes del sistema se trasladen automáticamente a los peajes. ¿Qué tienen en común? Bueno, hay un elemento que, que, que quiero citar, es el Banco Central Europeo. Nadie lo cita, pero yo sí lo cito porque es otro elemento que eh, está trabajando a favor de, también de alargar la economía de los combustibles fósiles. Hay una fase tremenda de Christine Lagarde que hace poco decía que estábamos luchando contra la inflación y ahora la inflación ha venido de la nada. No se ha enterado el Banco Central Europeo que la inflación es inflación fósil provocada por el uso de los combustibles fósiles. Es inflación fósil. Bueno, el Banco Central Europeo no se ha enterado. Y todas estas actitudes y políticas eh, nacionales y europeas llevan a una conclusión que se está intentando alargar eh, la vida eh, de los combustibles fósiles y, mm, en el caso del Banco Central Europeo, nos están arrastrando a una recesión económica. Yo lo llamo el virus de Frankfurt, donde está el el Banco Central Europeo instalado donde se da más importancia a los dividendos de, la grandes, de los grandes monopolios energéticos nacionales a eh, la lucha contra el cambio climático. Bien, Teresa Rivera en el año 2021, y yo, yo coincido con Fernando, muy valiente, en Bruselas, pero en el año 2021 ya pidió la reforma del mercado eléctrico, del mercado mayorista, y pidió el tope al gas y, y los impuestos a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Tardó la, la presidenta de la comisión, Von der Leyen, un año, un año. primero rechazó esas propuestas, y ya un año después eh, llega a afirmar lo mismo que afirmó Teresa Rivera en su momento, de que el mercado está roto. El mercado energético, el mercado eléctrico, a nivel europeo está roto. Y yo la pregunta que hago es ¿por qué está roto el mercado energético? Fundamentalmente porque es un mercado que está diseñado desde hace más de 30 años para un mix energético que hoy no existe, pero que es un mix energético eh, dominado por los combustibles fósiles y dominado por los mercados especulativos que se concretan en el mercado mayorista y en el mercado del gas, en ese centro que hay en Países Bajos, donde manipulan y especulan con el precio del gas a nivel mundial, prácticamente, sobre todo a nivel europeo. Y el mercado mayorista, que es un mercado especulativo, donde las grandes corporaciones energéticas, las grandes eléctricas, manipulan en función de produzco más hidroeléctrica o produzco más renovables o produzco más nuclear, para que el precio sea el que más me beneficia a mí y no a los consumidores. Bien. ¿Qué alternativas hay para modificar esto? Dos, solo dos. Una, modificar el mercado eh, eléctrico, que es lo que propuso en su día la, la, la presidenta la, la ministra española, y mmm, esta propuesta ya os digo que no va a pasar, porque mmm, primero Volderleyen lo puso entre la agenda comunitaria y luego lo ha quitado. Alemania y Países Bajos han dicho que no se va a modificar el mercado mayorista de momento, ya no sé mañana qué decidirá, pero fijaros que ha habido reuniones y reuniones del Consejo Europeo de Energía y esta propuesta ha desaparecido de la agenda. Y la otra alternativa es sacar la energía de los mercados especulativos. Y aquí es donde quiero entrar, porque es de lo que ha tratado todas las parte, todas las ponencias que ha habido, y es cómo se puede, cómo se puede sacar la energía de, de estos mercados especulativos. Yo voy a concretar mucho, para que me entendáis en castellano, y es, convirtiendo primero cada centro de generación, perdón, cada centro de consumo en un centro de generación. Y en segundo lugar, una frase que a mí me gusta mucho, difícil de entender, de alguna manera que estoy tonto, pero me parece que es gráfica. Convertir todos los edificios y todos los automóviles en una central eléctrica. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de los recursos eh, energéticos distribuidos, todo lo que ha habido en las anteriores ponencias, que no voy a repetir, y aplicando los instrumentos de eficiencia energética que están detallados en las directivas de, europeas, fundamentalmente en una que ha citado J y que me parece magnífica, que es la directiva del mercado interior de la electricidad. Ahí se habla de la agregación, del almacenamiento de las comunidades energéticas y la directiva de renovable de autoconsumo. Bien, todos estos son instrumentos de eficiencia energética, pero que tienen todos una virtud, que están todos al servicio del consumidor y que son instrumentos que gestiona directamente el consumidor. Esto es gestión de la demanda ¿eh? con el control del consumidor. ¿Y qué es esto? La flexibilidad energética. En las directivas europeas hay un concepto clave que no está definido, no se define qué es la flexibilidad energética. Yo sí os defino qué es la flexibilidad energética y es aproximar la generación al consumo de tal manera que el consumidor o cada consumidor o en cada centro de consumo se pueda ajustar la oferta y demanda en tiempo real. Y esto se puede hacer a través de los recursos energéticos distribuidos. ¿Qué otra aplicación tiene fundamental en, los, en, lo, en las directivas europeas este uso de los recursos energéticos distribuidos? Que a través de estos recursos los consumidores pueden participar en los mercados energéticos. Es decir, una comunidad energética puede presentar su oferta al mercado como cualquier otro productor de energía. Y esto, esto lo dicen las directivas europeas, no lo estoy diciendo yo. Y esto es tan importante que esto permite... Eh, cambiar Primero sustituir el, el uso de combustibles fósiles por energías limpias, que es uno de los grandes objetivos que, en los que todos creemos. Y en segundo lugar sustituir la posición de dominio del mercado de las grandes corporaciones energéticas por el poder de mercado de los consumidores activos. Yo siempre digo que la, la figura que más me gusta, que no está tampoco definida, de las directivas europeas es el consumidor activo. Otros lo llaman empoderamiento. A mí la palabra me, me, me horroriza, pero el consumidor activo es el que gestiona su propia demanda porque es capaz de generar la energía que, que necesita en su propio centro de consumo y puede gestionar y desplazar la demanda en función de sus necesidades sin necesidad de eh, conectarse a, otra, a, otra, a una red. Bien. Yo voy a ir terminando, yo creo que en ese, bueno, dicen más cosas las directivas, y es que eh, eh, todo, todos estos recursos energéticos distribuidos hay que medirlos en megavatios, en potencia, y eso define la capacidad de energía flexible de la que se puede disponer en un sistema energético concreto, y que eso debe formar parte de la planificación energética, y de los análisis de cobertura de la demanda de cada país y de la propia Unión Europea. Esto es tremendo. Esto quiere decir que todo lo que estamos hablando aquí del autoconsumo, de, la, de, la, de las comunidades energéticas, hay que trasladarlo, de la recarga de los vehículos eléctricos, hay que trasladarlo a megavatios y cuantificarlo, y decir, toda esta capacidad de recursos flexibles, debe participar en el sistema. El sistema no puede ser ya exclusivo de, los, de las grandes corporaciones energéticas. Yo diría, me ha faltado una cosa, el sistema está diseñado para los monopolios energéticos nacionales, tanto en Bruselas como aquí. Y entonces, claro, esa, esa es la aplicación de todo. Y de luego nadie quiere cambiar ese modelo que favorece a los monopolios energéticos nacionales. Por eso todas las barreras a todos, en general, a todos los recursos energéticos distribuidos. ¿Por qué el Real Decreto 23-2020 han pasado tres años y no se ha desarrollado? Con todas las figuras que, que tiene del autoconsumo, las comunidades energéticas, eh, la, la recarga de vehículos eléctricos, etc. Pues porque realmente eso modifica ese eh, privilegio que tienen los, las corporaciones, eh, los monopolios energéticos nacionales. Bien, ¿qué hay que hacer? Yo diría hay que revisar el PINIEC el de arriba abajo, ¿no? el, el penie español hace el ridículo mundial. No se puede tener un penie con un objetivo de emisiones, de reducción de emisiones del 23%. Yo cuando veía al vicepresidente de la Comisión Europea decir y ahora vamos a elevar el, el, el objetivo de emisiones al 57% pero vamos a dejar tres años más al carbón porque lo necesitamos, hombre. Eso no es mensaje, no es un mensaje europeo, es un mensaje absolutamente eh, deprimente, ¿no? Pues algo parecido pasa en España. Anunciar todos los anuncios que hace el gobierno con un objetivo de reducción de emisiones del 23%, del 23% es hacer el ridículo nacional. Pero eso nos lleva a modificar todas las hojas de ruta. La hoja de ruta del autoconsumo es una... vamos, yo creo que Fernando lo ha dicho, la hoja de ruta del autoconsumo realmente es, es, es otra vez hacer el ridículo, es poner límites... Límites al autoconsumo, ¿no? el autoconsumo tiene que ser libre, absolutamente libre. Yo, cuando veo esto de las distancias de, los, de las potencias, es ridículo. Las directivas, las directivas europeas nunca ponen límites. Se ha dicho aquí anteriormente y yo existo en ello. Pero hay que revisar la, la, la, la hoja de ruta del autoconsumo porque no llegamos, o sea, realmente es una hoja de ruta limitativa. Lo mismo pasa con la hoja de ruta de la, de la, del almacenamiento. Cuando ves las cifras que se prevén de almacenamiento detrás del contador, ya no es para reírse, es para echarse a llorar. La hoja de ruta del autoconsumo es indefendible. Y otra hoja de ruta de la que nadie habla, la estrategia de rehabilitación de edificios. Es una estrategia de más de 200 páginas que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque dice que en el año 2030-2050 electrificaremos el 90 y pico por ciento de la demanda energética de los edificios. ¿Pero cómo lo plantea? Enchufándolo el edificio a la red eléctrica, a la red eléctrica centralizada. Porque se supone que para el 2030-2050 la electricidad que venga por la red será de origen renovable. Pero si las directivas lo que dicen no es eso. Las directivas lo que dicen es que la electricidad que demande o la energía que demande un edificio tiene que generarse en el propio edificio, es decir, con autoconsumo. Entonces, la estrategia de rehabilitación es absolutamente impresentable, la, la, la, el almacenamiento. Todo eso hay que revisarlo y cuantificar la capacidad. Que, eh, energética, que esos recursos eh, flexibles y recursos distribuidos pueden aportar al sistema. En España eso no está cuantificado, no está cuantificado en el PNI ni parece que haya voluntad de cuantificarse. Hay países que lo han hecho, hasta Estados Unidos. Estados Unidos prevé casi más de 500 gigavatios de, de, de energía flexible, de capacidad de energía flexible, solamente con el autoconsumo fotovoltaico en los tejados, en las azoteas, en Estados Unidos. Y aquí en España. Bien. Y ya, la segunda cosa que hay que hacer es otra gobernanza eh, de energía y clima. Y aquí yo no soy optimista, <ríe> para variar. Y aquí copio una frase que me gustó mucho del economista Anton Costas, que es el presidente del Consejo Económico Social, y, y una frase que ahí me hizo, me hizo reflexionar. Y, me hizo, y la frase es que la democracia, la cohesión social, la, la añado yo, la democracia, la cohesión social y la lucha contra el cambio climático tienen vuelta atrás. Y la vuelta atrás la ha definido el portavoz de la oposición. Y no quería hablar de política, pero es que, es que la frase es monumental. El portavoz de la oposición, no quiero decir su nombre, ha dicho ya que en su programa político no ha hablado nada de cambio climático ni de energía, porque cada vez que habla mete la pata. Pero ha hecho una cosa que yo me la tomo muy en serio, y es resetear la transición energética. Y resetear la transición energética... Después de haber oído, escuchado anteriormente la historia de la fotovoltaica, ya sabéis lo que significa. Entonces, que se anuncie ya, realmente ha copiado a. a a los directivos de Repsol que hablan tan mal de la transición energética y todo lo que plantean a, a, a vosotros os habrá pasado. Los periodistas siempre nos preguntan Oye Javier, ¿y no piensas que es el momento ya de cambiar el calendario de la transición energética? De ¿Aplazar el calendario de la transición energética? Y digo, no, todo lo contrario, hay que acelerarlo porque lo que nos viene con más gas, lo que nos viene son más guerras y más costes energéticos. Por lo tanto, hay que cambiar la, la, la gobernanza de energía y clima porque las políticas, estos que decíais, pasito a pasito, bueno, pues puede llegar un momento que el pasito sea eh, para atrás o sea un gran paso atrás. Yo en esto, repito, no soy optimista porque los mensajes que, que yo escucho y las preguntas que a mí me han hecho muchas veces, digo, bueno, esta gente, y luego el resultado de la COP27. La COP de Egipto ha sido un triunfo de las petroleras y las gasistas. Cuando me dicen, no, han estado más representadas No no es que estén más representadas Es que, es que yo he estado en alguna de ellas Y hostias ¿Cómo, cómo aprietan las petroleras? Incluso las de Estados Unidos eh, ¿No? Siempre hablamos de los saudíes O los cataríes Pero eh, cuando llegan las petroleras de Estados Unidos a las cumplidos del clima Son exactamente igual Y ha sido un retroceso tremendo Y esto es lo que me obliga a deciros Que tiene vuelta atrás la lucha contra el cambio climático con lo cual, yo ya eh, concluyo, me he estudiado mucho, y es que estamos en una crisis de oferta, porque no hay gas, y entonces eh, la solución no es, pues vamos a comprar más gas, si no, a, no lo vende Rusia, pues a los cataríes a los estadounidenses, a los de Azerbaiyán y a los argelinos, como no. Eso es un tremendo error, porque la salida a la crisis está en la demanda. Y es sólo a través de la demanda y de los recursos energéticos distribuidos como realmente se puede modificar el mercado y cambiar el mercado de arriba a abajo. solo a través de la demanda. Y ya igual, la fotovoltaica para mí, y es una conclusión de la que estoy plenamente convencido, es el principal activo flexible. Si hay una tecnología que puede crear capacidad de energía flexible, gestionada por el propio consumidor, es la fotovoltaica por sus características eh, técnicas y naturales. Y los pequeños productores fotovoltaicos son los principales generadores de esa energía flexible, porque la energía flexible la producen, repito, como he empezado, las pequeñas instalaciones, las pequeñas economías y los pequeños productores fotovoltaicos. Muchas gracias.